Publicación de encuestas sobre la intención de voto en el que Evo Morales y Carlos Mesa tendrían respaldo cada uno en cinco ciudades. El vicepresidente de Estado en Sucre manifestó que no confían en esos resultados. Toda encuesta siempre es un indicio de las cosas que pueden estar pasando. Nosotros nunca hemos confiado en las encuestas, pero las tomamos en cuenta y si en algunos lugares estamos bien, nos vamos a esforzar para mantener. Y si en algún otro lugar estamos mal, nos vamos a esforzar para recuperar lo que se ha perdido y garantizar que el año que viene se tengan los dos tercios necesarios para garantizar estabilidad política y económica. Linera también manifestó que lo más importante es trabajar con la verdad para sacar buenos resultados en las próximas elecciones. Estando como siempre, trabajando que es nuestro, nuestra, nuestra ley, nuestra norma. Trabajo y trabajo en favor de la gente más humilde, en favor de estas niñas, de estos jóvenes en favor de la gente más necesitada, como siempre, esa va a ser nuestra línea.